Hola a todos, antes de iniciar con el análisis de los desafíos Jumping que he realizado Primero quiero anunciar que este es mi primer video en donde muestro mi cara Así que tenga un poquito de paz Sin más nada que decir, de esto comenzaremos con los análisis El número 1. el peito de la foto, el de Kisobi Kisobi Monotano ¿Qué les puedo decir sobre este bueno, parecía? También. Para empezar, yo lo vi como un poco simple, duro. Bueno, cuando estaba buscando su nombre en internet encontré que era un manga que ha sido leído por mucho tiempo. Me parece un trazado demasiado simple. ¿sí? No conozco la historia, pero pues creo que.. Creo que se más unito que el respeto ¿Cómo fue en el dium? Bueno, fue pues, sí. Es más. Intenté al terminar de hacer en los acabados como no pensé que en la referencia, si notar, se pueda acá y sea unos sombreados y eso Para que quede lo mejor posible al original. Así que, sí, sí para el punto vista, para hacer un comienzo en esta situación me parece sumamente sencillo y cómodo de realizar. Me inspiró para poder terminar. Número 2 El primero de Quintana Bueno, el de Quintana se, se empieza a hacer un borrador ¿no? Es una de las aspiraciones que tiene que hacer los borradores como ese porque... en Pero, este, aún no, me falta ¿Qué puedo decir sobre el de, el de Quintana? Bueno, parece un buen manga, ¿no? un no, buen no pero un buen manga Por los hombres, un trazado, la línea, O sea, fueron el... dos de... Se trata de buscar una, una expresión en los personajes que no me gusta y que quiero evitar Y bueno nada, a mí me respecto al creador de aquí, también, con un algo de quinto. ¿no? Bueno, tres. Empezamos con, las, con los desafíos que son yo más completa y que son la mayoría de intentar crear un línea Este tercero es el misor Filmado Mode. Es un manga, por lo que pude ver de su muy bien dibujado. Me encantó la líneas el contraste de fondo, bueno todo. esto es un muy un buen dibujo, un buen pegado de, de todo. lo intenté crear todo hasta el final, me gustó el cuadro, me como quedó modo como excelente. Creo que me quedó de maravilla. Bueno, tampoco es justo a que tampoco me he leído, pero sé que también me dejo. Parece que tiene una buena trama, parece que el personaje es un poquito más pequeño comparado con los demás, pero logra ganarle y leyendo ahí bueno, bueno voy a intentarme, pero My Hero Academia. Basta con decir que este. No me he leído el pero me he visto el anime. La de, hasta la segunda temporada, no recuerdo qué capítulo, pero la verdad que ahí me decepcionó. No me gustó la trama y la parte, pero tengo que respetar al, a, al sujeto que creó Magic Academia Tiene unos liners y más que todo unos efectos, bueno, que creo que el efecto de la explosión en el cuadro donde aparece Giorgia y no me quedo nada más, 100% por hacerlo lo mejor posible, o mejor. Es lo que pude realizar con mi nivel actual, hoy. me tocó bastante tiempo, pero que fue los que yo no me meto. Y bueno, nada, me gusta, me gusta el dibujo todo lo demás, solo que la trama. Hasta la segunda temporada en el anime fue un completo ¿Alto? no sé si es el manga ahora van cambiar tiene pero en el anime con la sección rotunda. Tu Creo que a mi querido me comentamos en las peleas de la de escuela algo así, pero... No, no me gustó. 5. Asesina en clase. Lo que puedo decir yo... El man Excelente, lo que fue eh, uno de los simples, creo que me encantó después de salir de desahogo de anterior, con completo estrés y, y con los efectos, pero con me tranquilicé bastante, logré completarlo completamente. Con respecto al, al manga, tampoco pero quedé en no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de los nombres de los personajes Sé que había uno de cabello azul que, ¿no? que se veía mucho de mujer porque el mamá lo, lo quería que ella hubiese sido niña y el otro que tiene el cabello rojo que es prácticamente un asesinato Yo pienso que hubiese quedado buena la trama si ese chamo hubiese sido el asesino de excelencia el que pero como va el de cabello su... con aquí es el que tenía eh, el protagonismo de la historia, que iba a ganar, y, eh, y, claro. pero siempre he pensado yo que mejor asesino es este y bueno nada me encantó, lo que eh. bueno el sexto el, Último que son de osas con De dibujar personajes con el Debo decir que es su estilo de dibujo... Bueno, fue sencillo, fue rápido. Pero su estilo de dibujo no me gusta tanto porque es como un estilo yo-yo estilo 8 -yo bizarre. No sé, se ve en algo exagerado, muy contexto. Muy, muy apartado de la realidad. No quiero decir que... El de, que el manga como tal está cerrando al realismo, a la realidad, de que tenemos, pero estos personajes llegan a la musculatura y, y el aspecto físico a niveles ya exagerativos que impactan la vista. Y no sé cómo hay gente que le puede gustar este tipo de dibujo, la verdad a mí no me gusta, lo dibujé eh, con algo de aburrimiento, pero sí, sí lo terminé porque su dibujo aparte de que no usted fue demasiado simple no me lo he visto tampoco pero hay muchos seguidores de él así que debe ser una muy buena trama el 7 aquí empezamos a dibujar lo que son fondos Ay, ¿qué puedo decir sobre el dibujar el fondo este de Naruto me encantó totalmente tanto como este como el que le sigue ahorita ¿Por qué? Porque me empezó a mostrar, a, a aprender a dibujar lo que son los escenarios, lo, las ciudades, la perspectiva de que quién está primero y quién está de último. Y sí, hiciste sí, sí, un contraste completo de todas las, las Lo curioso que me encantó de hecho es que no tiene, todo, todo es dibujado. Este, en tonalidades desde el de, de más bajo de, de la pluma el 0.5 hasta el trazado corto o sea no tiene una sola capa de todo por el todo. todo es con y, algo que más así quisimos tomar ¿eh? para solucionar ya no utilizo todo, sino que que a mí me gusta más pichar el tono porque le dan un contraste de de fondo y no son un grano que nos que, quedan enterados, pero me encantan con esto 8 otros fondos en alto este es más que todo creo que este árbol es cuando está nacido de lluvia más o menos supongo que cuando está de... una parte de un corte porque tiene una línea de efecto este bastante grande que detallar muchas cosas y más que todo del árbol, donde las piedras que tiene de, para el que se vea más antiguo, las hojitas, las montañas, las nubes, más que todo de las montañas. Y bueno, si no las disfrutas, así quedan muy planas. Me encantó, me encantó también. No utilizó ni un todo todo fue dibujado con, con puntitas. Yo me imagino que este señor Bueno, tiene mucho tiempo para pasarlo mensualmente En la bastante si dos segundos, me imagino que un PT, una un una completa, diario, hora, un pete, un A lo mejor un pete, no experimentado, lo un pete, practicar pete, en el un lo un pete, es bastante eh, los detalles muchos detalles más ¿no? en los títulos de mi blog uno de los que te detalle y lo peor es que los detalles que si tú se los quitas no se ve bien o sea son detalles necesarios pero ¿cómo? si si no lo haces no te, si no no te queda completamente ningún este dibujo entonces algo que es un nivel ya bastante alto que me encantaría poder llegar una meta, a un propósito, Sí, sí, sí. este, este, desafío, este desafío fue bastante bueno, 9, dibujar las líneas de efecto, ¿Qué puedo decir yo aquí, aquí te tuve que dibujar una hoja de ditch, uno de los, de los animes que yo me he visto hasta el final, uno que tiene una trama absolutamente buena, aunque no me he terminado. El autor dice que lo tuvieron que, que tuvo que adelantar ese final porque ya estaban exigiendo el final de la serie y quería seguirlo adelantando. Cosa que me parece mal, pues porque él de, de un autor si, si le ha puesto tanta, tanto espero, tantos misterio, tantas cosas, por resolver en un manga es mejor que concluya con todos esos. Y aquí le negaron eso, pues le negaron la, la expresión de después de, de, de terminar su manga gusto. Y para mí eso es algo un poquito triste. Escuché que va a ser una novela, escuché que va a ser una continuación de bueno ojalá que lo haga. me lo vería. <risa> Con respecto a los desafíos, bueno, el desafío fue bastante no simple, sí, lo terminé básicamente más rápido que tiene dura en toda esta este serie de videos. De video, 12 minutos. Literalmente 12 minutos, okay con dos tipos de pinceles diferentes, hice todo lo de los efectos con una, una mantequilla total porque el programa tiene su pincel de efectos ayuda bastante a no. que tú tuvieras que hacer esos efectos manualmente aunque sea manualmente de hecho es por rato siempre que con los pinceles ya tiene los efectos solo tienes que trazarlo y lo guía sobre la línea de efecto bastante, la línea cinética y la línea de las líneas de enfoque y los de, de, de pensamiento, o sea, es bastante interesante, además ¿no? es uno de los que yo a pesar de que termina la vida, recomiendo a toda la gente que lo practique porque de, de, de, de, de ayuda a dar velocidad y movimiento a todos los que Y es el de colombiano Aquí, acá acá uno de los mangas más largo y si el anime más largo que yo haya visto el de One Piece bueno, colorear no es nada del otro mundo o sea, colorear más en blanco y negro nada más pero tenés que aprender a cómo colorear y qué tonalidades de, de entre negro, blanco y hasta pisado puedes hacer y esto, en términos de los... se lo desafío que te implica que tú tienes que aprender a, a darle profundidad a toda la obra, a todos los personajes que te gustan, a todos son todo, todo tiene que ir un montón de cada y este tipo de ejercicio hace ¿no? que el puro te a tu bueno, manga de, de One Piece yo subí la línea hasta el capítulo 90 y me, me aburrió totalmente porque no me acción um, un manga o un anime de tipo Shonen no lo ven por más que todo por la acción que te puede ofrecer Si sí, tiene otro tipo de, de variantes, ah, hablan muchas cosas de De aprendizaje en el proyecto del de viaje de del protagonista, pero si en 90 capítulos tú no das la acción no da... no le das vida o propósito a los personajes, es como que la gusta pero bueno, el, la hoja me pareció ser que está vendiendo contra un villano, no sé cuál es que está muy bien dibujado todo, o sea, la hoja Eichiro Oda dibuja bastante bien, me encanta, es uno también de los de los mangakas que son excelentes en su trazado de dibujo 11 otro de Guintama aquí el coloreado de Guitama fue bueno, o sea, fue rápido, fue simple, todo y fue. Me gustó el secreto que hicieron los de la de, de hacer unas diferencias entre la referencia y el original. No me había dado cuenta de las personas que tenía que dibujar casi ya finalizando. Con respecto a la autor y guitarra, bueno, nada de lo que yo haya hablado anteriormente sobre voy a repasar conmigo. Así que me gustó, fue un gran rápido que fijate en que no voy a cometer ese error, como casi lo iba a cometer. El último, el de Hayu. Aquí era solo pegar todo. Este fue otro de los que también me tardó poco tiempo. Creo que fue como 30 minutos nada más. Porque aquí solo fue pegar todo. Nada de lo que yo platicando de. de que puso un práctica aquí, solo no fue lo que yo vendí anteriormente, lo pica aquí y se acabó. No me he visto tampoco Hayuchi, pero no me gusta mucho los lo de deporte, pero tiene un buen dibujo, una ¿no? modernidad, el personaje que está, que está aquí es un buen, buen dibujado, ¿eh? son un teatro excelente. Y sí, lo mejor que pude con ese. Desafío. concluir con con toda esta serie de de UK. debo decir que fue una travesía bastante buena un, un trayecto lleno de bocas porque tenía problemas para grabar, tenía problemas para subirlo tenía dibujarlo, o sea, cuestiones diarias que a uno se les presenta y que se hace complicado, pero ha sido gratificante poder terminar ¿no? aquí es para observar y ver que he progresado y que creo que voy a seguir progresando Y yo tratar de realizar dibujos a los niveles de los mangakas que yo lo voy a hacer Lo voy a realizar aquí, a realizar aquí en todo el desafío Tengo unos mangakas que, que veo que tienen un trazo excelente, un dibujo excelente Y que me gustaría poder entenderlo Claro, con el propio de dibujo, pero un nivel de ese calibre y bueno nada. esta serie de jumping ha concluido a no ser que lleguen a ver una actualización que nos da otros desafíos nuevos pero en muchos caso de que no lo hagan y que veo que no lo a actualizar, esto se queda hasta aquí si llegan a, a saber que hay algo nuevo sobre esto por favor dejen en los comentarios anuncio importante voy a cambiar en la imagen del perfil y el banner tanto de aquí de youtube como de las otras redes sociales van a Espera, esperar los, los, los vídeos que voy a realizar sobre eso pero espero ¿no? que, que, que queden muy buenos y que logre un mejor diseño que lo que tiene ahorita porque lo que está ahorita están muy soso y mejor los considero más como un Quiero cambiarlo, quiero este, aplicar todo lo que aprendí porque cuando hice esos, ese, ese banner y ese dibujo fueron por primera vez que tocaba el este dibujo con cero prácticas y creo que con toda esta práctica eh, podré realizar un, me un mejor perfil y un mejor banner Quiero que queden este, ejemplificado todo lo que he aprendido hasta ahora Así que vamos a llegar a eso en el, no, los próximos vídeos que van a empezar a partir de el mes que marzo marzo y a mitad de marzo más estaré yo terminando los con ellos así que sin <risa> más nada que agregar me despido con todos ustedes y espero que les haya gustado este su completo de los desafíos